Buenos días, eh, retomamos hoy la, la serie eh, de vídeos cortos eh, que es la, la historia. Eh, en las dos últimas semanas eh, estuve con, con videoconferencias para la Universidad de Sinaloa. El tema de hoy es la historia inmediata, parte importante del nuevo paradigma historiográfico que proponemos y venimos practicando en las últimas décadas. ¿Qué entendemos por historia inmediata? Simple, analizar el presente desde, desde la historia, eh, lo que supone eh, ampliar eh, digamos, el objeto de investigación de los historiadores hasta el momento actual eh, supone también eh, introducir el factor tiempo en, en los análisis de actualidad, es decir, algo en lo que nosotros estamos especializados, la relación pasado-presente-futuro. Este, este enfoque temporal es lo que nos distingue de las restantes ciencias sociales, todas ciencias del presente, ¿no? eh, pero que bah, algunas de ellas introducen también el factor temporal, pero nadie está en mejores condiciones de formación y experiencia que los historiadores eh, para, para hacerlo. Por eso los análisis de actualidad que podemos hacer los historiadores si somos fieles a nuestra profesión se distinguen de, de, de la sociología, de la ciencia política y puede añadir un plus eh, naturalmente a, al conocimiento global de lo que está sucediendo en este momento, sobre todo lo que tiene cierta relevancia histórica. Si uno busca en Google el término historia inmediata hoy, eh, aparecen miles, claro, eh, de textos donde se, se utiliza en, en dos sentidos la historia inmediata como historia vivida digamos con minúscula y con mayúscula la eh, historia, la H y la I eh, la historia inmediata como historia eh, investigada que es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy de la serie que es la historia es decir, que entendemos la historia inmediata como una historia no mediata, es decir, sin mediaciones, bueno, salvo la del propio historiador naturalmente. Es decir, que añadimos a nuestras fuentes para analizar el presente desde el punto de vista de la historia la observación directa, algo privilegio que ya tenían otras ciencias sociales, pero que también podemos eh, eh, aprovecharlo eh, nosotros. ¿no? De, de esa manera pasamos de, de la historia inmediata como historia vivida a la historia inmediata como historia escrita por los historiadores. Claro, nos estamos refiriendo constantemente a temas como, como eventos, pero también históricos de actualidad, pero también para procesos históricos en curso. Inconcluso. Eso es una característica eh, especial de la historia inmediata que lo que estudiamos está en curso de. Es decir, no son procesos acabados o eventos acabados si es que los procesos de gran importancia histórica tienen un fin en un, zoom, en, en un momento dado. De todas maneras hay que reconocer que eh, cuando hacemos historia pasada, Pasada. es decir, naturalmente estamos hablando de fenómenos cerrados, ¿no? eh, Pero cuando estamos hablando de lo actual, que no es remoto, o si lo es, desde luego necesita un tiempo para transformarse en un pasado pasado, pues naturalmente estamos arriesgándonos a eh, investigaciones eh, de temas que todavía eh, están en curso, ¿no? claro, esto de estudiar el presente del ángulo de la historia para el viejo positivismo es realmente un anatema Ahí se dice esas, esas frases coloquiales que, que tanto papel han jugado para bien y para mal historiográficamente se dice, es que son necesarios según los positivistas clásicos que pasen 20 años para ser imparciales, bueno, para nada ¿no? ese es el mito de la Positivista de la imparcialidad que todavía hoy tiene sus seguidores. Eh, hay que asumir los riesgos de analizar en un contexto eh, histórico eh, eh, lo, lo, lo que estamos viviendo hoy en día, aunque se trate de hechos y procesos inacabados. Porque los mismos errores de apreciación o parcialidades o, o interpretaciones eh, equivocadas que podemos cometer, cuando hablamos del pasado pasado, los podemos cometer igual cuando hablamos del, del presente, que inmediatamente será, será, será pasado, y que se transforma en historia a través de la mirada del historiador. Por lo tanto, en esto de la historia inmediata, llegamos a la misma conclusión que a lo largo de todos estos episodios sobre el nuevo paradigma historiográfico que hemos llegado otras veces, y hay que atreverse a pensar la historia que escribimos incluyendo la, la actualidad de relevancia histórica ¿no? lo que tenga en el momento actual una relevancia histórica eh, evidente para ser tratada como un objeto eh, historiográfico naturalmente hay que atreverse a pensar la historia que vivimos desde eh, una historiografía de valores, empezando por el primer valor del historiador de oficio, que es la, el respeto hacia, hacia los datos, ¿no? en este caso a los datos eh, del, del, del presente. En fin, nosotros hablamos de historia-debate desde una experiencia ya que cumple dos décadas. Esto se inició la historia de debate, perdón, la historia inmediata de historia a debate. Creo que antes ya lo dije mal. Hablamos de historia inmediata desde la experiencia de historia de debate que tiene dos décadas de historia. Me refiero a la historia inmediata de historia a debate. Esto se inició en el año 2000 en enero, creo recordar cuando 50.000 indígenas ocuparon la capital de Ecuador, Quito, eh, eh, para, para pedir eh, al presidente eh, Jamil eh, Mahuad que se, que se fuera, ¿no? en descontentos con la, la política aplicada por el gobierno de Mahuad. ¿no? Bien, eh, un colega de Historia Debate, eh, de, de, de, de la Universidad de Quito, de una de las universidades de Quito, eh, pues nos envió un mensaje uh, eh, con su opinión breve eh, de, de lo que estaba pasando, ¿no? que tenía cierto interés. Claro, eh, después se arrepintió y cuando vio la trascendencia que tenía y, y que habíamos iniciado una nueva línea de, de, de debates, pues pidió que, que, que no se publicara o que se retirara de nuestra página web. De hecho, se retiró. Mm, hoy ese temor ya está bastante eh, superado. Creo que, que el historiador opine sobre eh, la realidad que nos rodea, pues, eh, pues es, ya, ya un poco se ha, se ha normalizado. Hace 20 años eh, no, era, no, era, no era así, ¿verdad? Yo cuando me llegó ese mensaje me di cuenta que tenía interés histórico. Pero claro, no, su, su sitio no era los debates habituales que teníamos bajo la etiqueta de historia-debate. Entonces se me ocurrió iniciar una nueva línea de debate y sin pensarlo prácticamente la bauticé como historia inmediata, hasta el día de hoy. ¿no? Bien, eh, supongo, pensé después, que, que ese nombre me vino a la cabeza de las lecturas, de mis lecturas sobre la nueva historia. Francesa. Porque un periodista, eh, Jean Lacouture, la eh, había creado en el año 1961, en el sello editorial Le Seul, eh, una colección que la tituló L'Histoire Inmediate, eh, para eh, no sé, publicar libros sobre acontecimientos eh, de aquel momento de, de cierta eh, importancia. Este mismo periodista, eh, invitado por Jacques Le Goff, eh, publicó un artículo eh, sobre lo que, según él, eh, podía ser la, la historia inmediata en, en una de las publicaciones de los nuevos historiadores, la, la que estrictamente se llamó La nouvelle histoire, eh, y donde hay un, pues eso, un, una aportación de eh, l'histoire en inmediato. Bueno, ahí se ve un poco el interés que tiene el tema pero también eh, su vulnerabilidad porque eh, se, se trata de una aportación de un periodista de investigación, no tanto, por lo tanto el contenido historiográfico era endeble eh, en, el, en esta aportación y, y, y anales, eh, el, el, los terceros anales no siguieron ese, ese camino Primero también porque los hechos de historia inmediata que interesaban a la Couture como buen periodista de investigación pues eran fundamentalmente acontecimientos, listuaje benemenciados, ¿no? Todo eso a, a los nuevos historiadores no le interesaba y además porque eh, su, su conocimiento de historia y de historiografía pues era, era relativo. Entonces eso no siguió adelante, quedó ahí aparcado. Pero bueno, puede ser que en mi, en mi subconsciente estaba ahí me salió cuando había que bautizar esa línea nueva de debates en nuestro foro internacional que se llamó Historia eh, in, Inmediata. Claro, cuando iniciamos esto de Historia Inmediata en, en Historia Debate eh, había un término también no, de origen francés que eh, la historia del tiempo presente y otro también historia del mundo actual que se utilizaban pero a, a mí no me parecieron adecuados porque justamente a pesar del nombre eh, historia presente, historia actual no trataban los temas de actualidad eh, por ejemplo, yo qué sé, en España eh, eh, los que asumieron esa, esa, ese, ese nombre pues pues no, no llegaban a, hasta más allá de la transición eh, en sus análisis, era simplemente una, una extensión de la historia contemporánea eh, clásica. En Francia misma pues llegaba todo lo más a la historia de Argelia. De hecho, conocimos después de, de iniciar nosotros nuestra andadura de, como historia inmediata a un grupo de colegas en Toulouse, eh, eh, alrededor de Jean-François Soulet, eh, Tim eh, invitó a un congreso y nosotros hicimos lo mismo aquí eh, con los congresos eh, para, hacia él para que viniera a los congresos de historia de debate, porque descubrimos que bueno, ya había un, alguien que eh, en, en la propia historiografía francesa, aunque era un grupo pequeño, pues planteaba esto de, li, de la historia inmediata, pero también ellos... Se quedaban atrás, todo lo más, ya digo, hasta la guerra de Argelia, no llegaban a los análisis de actualidad, que son los que definen a una historia realmente eh, inme, inmediata. ¿no? Bien, pues eh, después del éxito de Historia Inmediata a lo largo de estos últimos dos décadas eh, comprobamos con gusto con satisfacción que estas viejas denominaciones, historia presente historia actual incluso historia reciente u otras, etc. se, se aproximan a lo que nosotros Llamamos, creo que con más propiedad, historia inmediata, empiezan ya a tratar los temas de, acti, de, de, la, de la actualidad, con lo cual, en último extremo, si, si las historias que se denominan del tiempo presente o del mundo actual son fieles a su propio nombre, pues naturalmente se pues hacen sinónima de lo que nosotros siempre, creo yo, con más coherencia, hemos llamado historia inmediata desde el año. 2000 ¿no? todas estas viejas denominaciones tiempo presente, mundo actual surgen en el área académica de la historia contemporánea y tienen un defecto es decir que, que son más efectivas en el campo de la enseñanza por ejemplo, permitió crear en enseñanza media una segunda asignatura la historia del mundo actual y eso para para una área corporativa es importante porque supone más puestos de trabajo para los egresados y todo eso. Me parece bien, pero no tuvo especial incidencia, digamos, en la investigación. No tuvo especial incidencia en la investigación. Lo cual fue una pena, porque mis colegas de historia contemporánea, una parte de ellos también han participado en los congresos de historia de debate, etc. Pues se, se han olvidado ya, se han olvidado ya cómo nació el término de historia contemporánea en el siglo XIX. Eh, los historiadores que lo usaban en aquel momento le llamaban historia contemporánea lo que nosotros hoy llamamos historia eh, inmediata. Y yo creo que esa dificultad que han tenido nuestros eh, colegas eh, contemporaneistas para hacer una historia realmente inmediata tiene que ver con algo que también pesaba en los últimos anales que en general pesaba en toda la historiografía renovadora del siglo XX es el, es el viejo positivismo y su concepto eh, hiper objetivista de historia es decir que para hacer historia inmediata de verdad hay que cambiar la definición de historia y considerar la historia como una ciencia con sujeto conocente, verdad. Bueno, quiere decir con todo esto, por otro lado, que no es necesario ser contemporaneistas, algunos corporativistas de, de, del área de historia contemporánea lo piensan, pero es eh, puramente por, por un interés eh, eso más que científico, puramente práctico y corporativista, ¿no? Porque todos los historiadores, sean la época, sea una u otra la época temporal de la historia en la que estamos eh, adscritos eh, académicamente, estamos igual de preparados para analizar históricamente los hechos eh, que vivimos. De hecho, la historia inmediata le pasa como la historiografía o la reflexión sobre la historia, que son eh, terrenos compartidos por todos el conjunto de la comunidad de historiadores independientemente de las adquisiciones académicas temporales. Y así está siendo, independencia ¿no? que algunos corporativistas pues, no lo quieran ver así, por intereses eh, personales o, o, o, o de grupo eh, que, que, de, que, no in, que, que no deben afectarnos para, para producir conocimiento nuevo que es de lo que se trata cuando estamos aquí eh, de, desgranando lo que eh, entendemos por nuevo paradigma historiográfico bien, eh, me queda ahora por hablar de dos cosas más eh, y voy terminando ¿no? una es la relación historia inmediata y memoria histórica vamos a ver, los testigos vivos convierten el pasado en presente, es decir, la memoria activa actualiza nuestras fuentes históricas sobre el pasado, eh, de manera, que, de manera que, que tienen un doble uso ¿no? también, es decir, que las fuentes de la memoria eh, tanto sirven para revisar y actualizar nuestro conocimiento del pasado al que hacen referencia a través de sus protagonistas, cómo sirven también para hacer la, la, la propia historia del presente, eh, en la medida en que los movimientos memorialistas se convierten en un actor de la historia actual, de la historia inmediata. Obviamente las fuentes de la memoria, en su mayoría orales, ¿no?, eh, que también los, los positivistas más clásicos eh, eh, re, reniegan de ellas porque dicen, bueno, que, que, no, eh, que no son totalmente rigurosas, como si las fuentes escritas fueran totalmente rigurosas, todas deben estar sujetas a una crítica y a un proceso de complementariedad es decir, las fuentes orales hay que complementarlas con las fuentes escritas y yo que sé, las fuentes de la memoria con las, con las fuentes pues, judiciales y, las, y la meroteca y, y todo eso nada diferente de lo que hay que hacer con cualquier tipo de fuente histórica, incluidas las fuentes escritas tradicionales y ya, para terminar de verdad, eh, ¿Qué ejemplos? A veces me preguntan, ¿qué ejemplos tenemos de, de para, para hacer historia inmediata? Y yo suelo poner siempre dos obritas de Marx. Una es La lucha de clases en Francia, una obra de 1848, donde habla la, de la revolución de 1848 en Francia, y la otra es 18 Promario de Luis Bonaparte en 1848. 50-51 ¿no? en ambas no solo se trata, está hablando de acontecimientos y de hechos históricos pero a diferencia de lo que haría pues, un periodista o un historiador tradicional, el enfoque de Marx es un enfoque histórico y desde luego social y económico no se quedan en la superficie del de, de puro acontecimiento eh, político, ¿no? introduce la historia y también la, lo, los factores materiales que inciden en esos hechos y procesos históricos. Claro que Marx escribe en 1851 eh, lo, el golpe de Estado de Napoleón Le, Le Petit, de, de Luis, y supuesto, supuesto sobrino de, de, de, de, de, de, de gran eh, na, na, Napoleón. Y no sabe lo que sucederá después, que durante 20 años se transformará en Napoleón III, el emperador, el último emperador de Francia, el último rey de Francia. Él había radicalizado mucho a, a, a Napoleón Louis Petit y sin embargo después, fijaros tú, eh, en eso a dónde llegó como el, el último emperador de los franceses hasta 1870. Bien, eh, eso le quita valor a la obra de historia inmediata que fue el 18 Gromario de Luis Bonaparte? para nada, es una obra ¿no? en vivo, en vivo eh, muy, muy, muy importante ¿no? entonces, eh, eh, ¿qué pasa? que después tiene que venir otro historiador después que analicen los 20 años siguientes, la historia se está revisando continuamente pero nos, eso, insisto, nos dio un ejemplo de cómo eh, se puede hacer historia inmediata eh, el otro ya más en el campo profesional nuestro que, ejemplo que podemos dar es Marblock cuando escribe en 1940 eh, La extraña derrota es decir, él eh, había sido capitán de Estado Mayor en el ejército francés cuando eh, la ocupación alemana de Francia y, y que como sabéis pues eh, fue pues como un paseo en góndola, porque no, no, el ejército francés eh, falló eh, estrepitosa, estrepitosamente. ¿no? Y él le llamaba la extraña, la extraña eh, derrota. Pero siendo sumamente interesante, y no solo como testimonio, sino como análisis de, de, de, de, lo, que estaba, de lo que acaba de suceder, lo, lo escribe eh, pues un poco después, no mucho después, a pesar de eso, Marbloch, que estaba sujeto, como en general, todas las vanguardias del siglo pasado todavía al, al, al viejo paradigma positivista, a pesar de todas sus, sus críticas, dice en el texto que, bueno, que él en realidad es un historiador de la campaña, ¿no? es decir, el terror rural como sabemos, y, y, y ofrece el texto, la extraña derrota, como, como, un, como un testimonio, cuando en realidad es una obra de historia inmediata. Porque él también dice que utiliza todo lo que, su oficio como historiador de, de los campesinos para analizar eh, eh, la caída de... De, de Francia eh, en manos de el tercer eh, eh, Reich o se hacía historia inmediata eh, sin saberlo vale entonces por último bueno yo mismo in he intentado antes ya de bautizar eh, estos análisis de actualidad con historia inmediata pues eh, de dar ejemplo no eh, durante los últimos 25 años eh, eh, he producido trabajos de investigación, de interpretación procurando introducir siempre el factor histórico como, como, como, como venimos diciendo eh, y, y, y por lo tanto podéis encontrar eh, textos, audios y vídeos en, en nuestras redes eh, sobre varios temas desde, desde Chiapas hasta la pandemia pasando por el socialismo del siglo 21, y los indignados que en algún momento pues, reuniré para hacer un volumen de historia inmediata según el enfoque de historia a debate. Bueno, lecturas que propongo metodológicas, eh, no tanto de, apli, de, aplicadas como, como metodológicas sobre, sobre lo que es historia inmediata. Dos textos, uno es posible una historia eh, inmediata del año 2000 Dos, otro, historiografía e historia inmediatas eh, eh, según la, la experiencia de Historia Debate del año 2006. Y tres, conferencias que están en, en vídeo y en audio, pero todavía no, no, no, no, no, no, no las plasmé, plasmé en escrito, es que no. En fin, eh, va más rápido. La, la, la producción de conocimiento historiográfico incluso histórico que, que la escritura porque la escritura necesita más tiempo que preparar una, una conferencia o, o, o un podcast ¿verdad? de todas maneras yo como los que me siguen lo saben digamos, me documento exactamente igual y con el mismo rigor doy una conferencia que escribo un texto bueno es, estas tres conferencias importantes en mi opinión donde fui evolucionando sobre el concepto de historia inmediata y que recomiendo para, para, para que las uh, un poco visualicéis y las eh, escuchéis etcétera son en, en, en montevideo en el año 2007 la conferencia el estatus epistemológico e historiográfico de la historia inmediata, en Maracaibo en el año 2008 eh, la, la conferencia eh, eh, Historia Inmediata eh, un nuevo territorio de, para el historiador eh, y en tercer lugar y más reciente, el año pasado en, en México eh, a través de la escuela eh, normal superior y para un público de, de estudiantes eh, normalistas, eh, la conferencia el concepto de historia inmediata. Bueno, nada más, el próximo episodio será sobre un tema de historia inmediata aplicada, los fines de, de la historia. Os dejo, hasta la semana que viene, que la historia os acompañe.